Y a te preguntamos cómo vivís este jueves, cómo vivís la siesta, contanos al 2613 4444 esperamos los mensajes de todos ustedes, incluso relacionados con los temas que vamos a tratar hoy. Vamos a viajar, pero de tema central tenemos eh, uno del cual hemos hablado muchas oportunidades y cada tanto vuelve a ponerse en el tapete, eutanasia. Eh, esta necesidad de pedir y recibir ayuda para morir dignamente Hay tres proyectos en el Congreso Uno, del oficialismo sí. Dos, de la oposición eh, Habrá que ver qué pasa el último, el último pedido fue el 27 de abril La última presentación, bien digo, en el Senado eh, Y bueno, ahora se espera que también en la Cámara Baja Se reactive la discusión por este tema bueno, ahí estamos. Tema planteado. Si les parece, nos adentramos en el tema. Vamos a, a repasar entonces Eustanasia o Muerte Digna en Argentina. Existen tres proyectos, como bien decía eh, Marisol hace un ratito. Exactamente. Uno que es la Ley de Buena Muerte de Alfredo Cornejo y Jimena La Torre. Otro de Interrupción Voluntaria de la Vida de Julio Cobos. Y un tercero que se denominó Ley Alfonso de Gabriela Esteves. Enseguida retomamos esto de la ley Alfonso y vamos a explicar exactamente de qué se trata y quién tuvo mucho que ver en esto, ¿no? Eh, regulación de eutanasia y muerte digna, ¿qué plantean los tres proyectos? Pedir y recibir ayuda para morir a partir de los 16 años, solo en el proyecto de Cornejo y la Torre, el médico proporciona la droga let letal con sentimiento escrito o verbal, aval a la objeción de conciencia del médico, pero debe garantizar el proceso con otro profesional. Bueno, ahí estamos. Información, vamos a, a dar más. Información, países donde es legal, por ejemplo. En Holanda desde 2002, en Bélgica desde el mismo año, en Luxemburgo desde 2009, en Colombia desde 2014, en Canadá desde 2016, en España desde 2021, en Nueva Zelanda desde el mismo año y en algunos estados de Australia. Suicidio asistido en Suiza, Austria y algunas ciudades de Estados Unidos. Digamos que tiene, tiene un nombre diferente al, al, sí. al, de otros, al de otras regiones, digamos, ¿no? Carlos Soriano es médico especialista en emergentología, así se dice, magíster en bioética, miembro de la Comisión para Casos de Muerte Digna y fue clave en el anteproyecto, por eso les decía quédense atentos, de la ley Alfonso. Carlos, cómo ¿qué estamos? tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por llamar. Gracias a usted por su tiempo. Controvertido tema si los hay. Sí, sí, es, es un tema que es controvertido, pero eh, eh, nos aúna a todos los seres humanos porque en algún momento vamos a morir. Y así como todos queremos una vida digna, también merecemos, todos, por un derecho humano universal, a morir eh, con dignidad, porque la dignidad es parte del de, de ser humano. Ya lo decía Kahn en el siglo XVIII, el Estado es el responsable de garantizar las libertades individuales, y qué mayor libertad de la que poder vivir dignamente y como parte final de esa vida morir dignamente. Por lo tanto... Toda aquella ley que amplíe derechos, en este caso sería una ley que amplíe derechos y que sea segura para la población, yo creo que tiene que ser bienvenida. Y en este caso, bueno, hay, hay tres proyectos por suerte, ojalá que se aunaran en uno solo y eh, creo que merece un debate de la sociedad, porque ¿qué, qué es lo que pasa en, esta, en, en estas cuestiones? Es más o menos como vio eh, cuando uno está en medio del mar y se cae del barco y quiere aprender a nadar ahí, no, hay que aprender a nadar antes. Y en estas cuestiones pasa lo mismo. Como nadie, eh, en general, en, en Occidente hay una negación cultural de hablar de la muerte. Además, eh, en la gente que estamos, el personal de salud que estamos preparados para salvar vidas, prácticamente no queremos hablar de esos temas. Es un tema álgido, es un tema controvertido, es un tema tabú en Occidente. En Oriente no es tanto. Eh, y entonces... No reflexionamos críticamente, no reflexionamos éticamente sobre la muerte, no se tratan estos temas. Y cuando nos toca ese momento, que a todos nos va a tocar, nos cuesta porque en ese momento estamos angustiados, estamos con un familiar gravemente enfermo o con un familiar que está sufriendo eh, en forma irreversible, ya sea física o psíquicamente. Por lo tanto, es importante que nosotros reflexionemos antes y es tan importante que ustedes traten este tema. Por lo tanto, bueno, eh, estoy a disposición de ustedes para cualquier cosa que quieran saber del proyecto nuestro. El proyecto nuestro es el proyecto Alfonso, uh -huh. la ley Alfonso, sí. que se dio a raíz de que un joven que falleció en el 2019, a mí me llama en 2018... ¿Era paciente joven, suyo? Alfonso, no era paciente mío, pero él sabiendo que yo eh, eh, estaba en estas cuestiones bioéticas hace más de 30 años... Eh, él me llama y le había escrito una carta a la abogada. Este paciente se llamaba Alfonso Oliva, tenía 36 años y padecía eh, ELA, o sea, esclerosis lateral amiotrófica. Recordemos que esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa sí, sí. que te va paralizando paulatinamente todos los músculos hasta dejarte sin movimiento. Sí. Cuando nosotros lo conocemos Alfonso, no se movía nada salvo las pestañas y él había escrito con sus ojos... Con, mediante una computadora con un sistema muy especial que tenían, una carta a su abogada y a mí, en donde él decía que él sabía que no iba a poder disfrutar de los beneficios de una ley de eutanasia o suicidio asistido, pero él quería que nadie, nadie pasara por la indignidad que él estaba sufriendo. ¿Y cuál era esta indignidad? Él estaba postrado en una silla de ruedas, alimentado... Hacia su estómago por una gastrostomía O sea, una sonda que iba directamente a alimentarlo a su estómago Y mo podía mover solamente sus pestañas Por lo tanto, él de noche soñaba que jugaba al fútbol Soñaba que corría eh, Cuando una, una periodista le pregunta eh, Él contestaba muy despacio Porque contestaba moviendo las pestañas Y señalando las letras en la computadora ¿no? le, le pregunta a la periodista ¿Qué es lo que más extrañas de la vida, Alfonso? Y Alfonso luego de 20 minutos contesta, voy a ser franco con ustedes, hacer el amor, jugar al fútbol y comer, ¿no? Fíjense ustedes que esta mañana o al mediodía han hecho tan naturalmente como llevarse una factura a la boca, un, pedazo, un, un café, un vaso de agua, él no lo podía hacer, él no podía ingerir nada por la boca, o sea, una de las cosas que más extrañaba a Alfonso era comer. Entonces, fíjense lo que uno a veces no visualiza de lo que está sufriendo otra persona y que está sufriendo en forma irreversible, ¿no? Y para él es un... Nosotros llamamos sufrimiento existencial terrible, que es no poder hacer algo que todos los seres humanos hacen y que no nos damos cuenta hasta que nos falta. Si en este momento ustedes dicen, si alguien viene por atrás y le tapa la nariz y la boca, se van a dar cuenta qué importante que es respirar. Bueno, para Alfonso era muy importante hacer el amor, jugar al fútbol y comer. Entonces eh, nos hace prometer en esta carta a la abogada que nosotros íbamos a ocuparnos de redactar una ley. Y así lo hicimos. Eh, llevamos en ese momento tres diputadas, que en ese momento fue Brenda Autin, Liliana Montero y la diputada Esteves. Y con los asesores de la diputada Esteves nos pusimos a redactar la ley Alfonso. Ya estaba lista para el 2020. Fue presentada a fines del 2021, junto con otros dos proyectos más, que son de la diputada Jimena La Torre y el diputado Cobos. Y entonces creemos que esto es, atraviesa a todos los partidos políticos y que no, no, te, no tendría que dividirnos la, la famosa grieta, sino que atraviesa a todo sentir humano, más allá de las ideologías y más allá de las creencias. Carlos... porque toda... Sí, ha, ¿Ha podido sí, ver claro. los otros proyectos? ¿Cuáles son las principales diferencias, si es que las tienen? Sí, sí tienen algunas diferencias. No son tan cruciales. Por ejemplo, el proyecto de, del diputado Cobos habla de terminalidad, que es un concepto muy discutido en el mundo porque eh, ya cuando se supone que terminalidad es toda aquella enfermedad, que no tenga una sobrevida mayor a seis meses. Uh -huh. Pero esto, en la práctica médica, es muy difícil de determinar cuál enfermedad va, va a durar seis meses o cuál no. Por lo tanto, es ya mundialmente está muy discutido este tema de terminalidad. Por ejemplo, Alfonso no era un paciente terminal, sin embargo, estaba sufriendo en forma irremediable. Por, por lo tanto, nosotros, en nuestro proyecto il, el de, de la diputada eh, Jimena La Torre tampoco pone el tema este de la terminalidad el diputado Cobos sí lo pone, pero bueno son, son cuestiones que se pueden debatir se pueden cambiar, el de la diputada Jimena La Torre eh, es avanzado es más avanzado en cuanto a que de acuerdo al nuevo Código Civil ellos contemplan de 13 a 16 años eh, en adulto menor nosotros contemplamos desde los 18 años, ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, no es que no estemos de acuerdo, sino no queríamos hacerlo tan polémico y que fuera a ser rechazado por eso. Sin embargo, creo que eh, el de la diputada La Torre es un muy buen proyecto también. Eh, así como el de diputado yo le discutiría esa parte nomás de terminalidad, pero en general los tres hablan de lo mismo, ¿no? ¿Usted siente que la Argentina está preparada para una ley de este tipo? Sí. Usted sabe que nosotros más, hace más de un año, como ya le digo, que hace más de un año que ya hemos terminado el este proyecto, entonces nos pusimos a difundir el proyecto. Y todos los periodistas después vio que te mandan el link, que te mandan el enlace de, uh -huh. de la nota, dicen: No sabes la repercusión, Pecas, que ha tenido esto. La gente que nos hablaba a favor de que tuvo un pariente, un familiar, o que su mamá murió indignamente. A mí personalmente, como saben que yo estoy en el tema, por lo menos una vez eh, por semana, hay en Córdoba una persona que está muriendo indignamente. Por lo tanto, el mes que viene va a salir un libro que acabo de... Ya está en imprenta, un libro eh, eh, mío que se llama Morir con Dignidad en Argentina, ¿verdad? O utopía. Y fíjese usted que, por ejemplo, acá no se han hecho... A, a, ahora en, hay una encuesta del CONICET, pero todavía no están los resultados. Pero en España que es un país de raíz, de raigambre católica, uh -huh. eh, se hizo una encuesta y el 85% de los españoles estaba a favor de la ley de eutanasia, ¿no? Fue sancionada en marzo del año pasado. Bueno, y por Entonces, estos momentos justamente... Creo, yo, sí. Perdón, Francia perdón. está viviendo momentos muy complicados y el debate está muy fuerte en ese país porque una de sus figuras más importantes, Alain Delon, sufrió un, un ACB y está pidiendo eutanasia porque está absolutamente postrado en una cama, absolutamente consciente, pero sin mo poder mover ni, ni un solo músculo. Los argentinos lo hemos vivido no, eh, y, y hemos visto notas con Nora Carpena hablando de la situación de, de, de, su, de, de, ¿De su, Guillermo Bredestón. Claro, de quién era su marido, que estuvo años también en esa situación y un día contando si él pudiera hablar pediría la eutanasia. La verdad que es tremendo escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Eh, si, si usted hace una encuesta casera entre sus seres queridos, nomás, eh, y se pone a hablar, eh, es difícil hablar de estos temas, Pero si usted se pone a hablar, se va, se va a dar una sorpresa que la mayoría de las personas, siempre y cuando una ley no hiere intereses del tercero, y en este caso no hiere intereses del tercero, yo creo que, que es bienvenida. Y se va a sorprender si usted entra a preguntar entre sus seres queridos, entre, entre sus amistades, uh -huh. se va a dar cuenta que la mayoría está a favor. Uh -huh. No sé cuál de los eh, tres proyectos o si los tres lo mencionan, habla de eh, cuándo la persona debe manifestar su deseo de recibir ayuda para morir dignamente, eh, esto está bueno aclararlo, no, no es que eh, la decisión quede en manos de un tercero, es siempre la persona antes de perder la plena conciencia la que decide. Está muy, buena, está muy buena la pregunta porque a diferencia de la ley de muerte digna sancionada en mayo del 2012, la 26.742, un tercero, en el caso de que usted quede inconsciente, puede decidir por usted. Hasta sí. aún ha llegado, dice el artículo 59 del Código Civil, el nuevo Código Civil. Sí. Sin embargo, en la eutanasia no, por eso es más segura. Tiene que ser la misma persona que haya dejado su voluntad anticipada en forma expresa, por ejemplo, una, una persona que empieza a sufrir de Alzheimer que en ese momento está en, en, en total uso de sus capacidades mentales, pero tiene algunos pequeños síntomas de Alzheimer. Pero sabe que en algún momento va a tener un Alzheimer avanzado, él deja escrito su voluntad anticipada, él, y solamente él puede decir o ella, pueden decidir sobre este suicidio asistido o sobre la ley de eutanasia. Esto lo diferencia sustancialmente con la ley de muerte digna, que un tercero, en el caso de que usted quedara en coma, Puede decidir por usted. Por eso está muy buena su aclaración. Uh -huh. no, no, ¿No hay una, una vía alternativa no teniendo la ley? Digo, dejándolo expresamente escrito con escribano público y demás, en caso de que mi voluntad sería esta y que se cumpla, no hay manera. No, no, sí, sí lo que acaba de. sí, por supuesto. Usted, usted, usted deja sí. la directiva anticipada ante escribano público. Aunque, aunque no tengamos la ley. Ah no, evidentemente que eso va a correr eh, cuando, cuando corre la ley, cuando esté claro. la ley. Claro. Sí, sí. Cuando esté la ley. Si usted la deja ahora, no tiene, no, no, no tiene no, efecto. No tendría lugar porque nadie se puede, no, no se puede legislar para atrás. ¿Me uh -huh. entiende? Es una cuestión que manejan mal los abogados, que yo, yo no soy abogado, pero no se puede legislar para atrás. Mencionaba recién, Carlos, esto de si ustedes le preguntaran a los seres queridos, si ustedes encuestaran. Eh, en, en, esa, eh, en ese preguntar y en ese encuestar, eh, supongo que las principales obje objeciones que aparecen tienen que ver con lo religioso, ¿no? Para aquellos que están en contra. Más que lo religioso, yo diría con la cúpula. Religiosa y con cierta parte de la cúpula religiosa. No se olviden que Juan Pablo II estaba a favor de la, de la muerte digna, ya Pío XIII también, eh, con alguna cúpula de la, de la Iglesia que dice, bueno, Dios te dio la vida y solo Dios te la puede quitar. cuestión parece una argumentación realmente eh, falaz, porque si me la dio, bueno, supuestamente es mía y, y yo puedo eh, eh, disponer de mi vida. Obviamente que no cualquiera puede pedir la eutanasia, ¿no? Tiene que sufrir una enfermedad grave e irreversible de un sufrimiento insoportable. Eh, sí, hay parte de la cúpula, sí, pero ahora si usted investiga entre personas católicas o personas de otras creencias, está a favor. O sea que una cosa es la cúpula de la iglesia y otra cuestión es los fieles, ¿no? Eh, hagan, hagan la prueba. Yo ya la he hecho porque a mí me consulta mucha gente y vos investigás y vos sos católico, igual está a favor. Sí, yo estoy a favor, yo soy católico, pero no tiene nada que ver, porque mi Dios no querría que yo muriera indignamente. ¿Por qué mi Dios va a querer que yo sufra? Entonces, ese razonamiento uh -huh. de, de que la vida es sagrada, bueno, la vida es sagrada, pero cuando vos tenés cierta calidad de vida, cuando ya tu vida pasa a ser tan indigna que ya no, no tenés vida, sino que estás sobreviviendo y sufriendo, y yo creo que ningún Dios... Eh, Querría eso para nosotros, ¿no? Creo que también, bueno, la, la, la religión permite algo que se llama libre albedrío, ¿no? Está, está estipulado dentro de, la, de varias religiones. Entonces, digo, hay una cantidad de reglas, pero hay un libre albedrío también a tener en cuenta y me parece que este podría ser claramente uno de los casos, ¿no? Exactamente, y como usted muy bien dice, eh, eh, esto va a ser mucho menos eh, polémico que el tema de la ley de IBE, porque acá no hay un tercero, un supuesto tercero en cuestión, no hay, acá no hay tercero. Eh, y toda ley aquella que amplíe derechos, cuando no hiera un tercero, vivimos en, en, en libertad justamente, ¿qué es la libertad? Es poder elegir. Claro. Y bueno, ¿qué mayor libertad? Que poder elegir cómo vivir dignamente y cómo morir dignamente. ¿Va a poder elegir alguien que esté con una depresión aguda o alguien que no. esté sufriendo algún pequeño dolor? No, no. La ley prevé que usted pase por ciertos equipos de salud mental, prevé que pase por cuidados paliativos, prevé una serie uh -huh. de, de, de seguridades jurídicas y éticas que no cualquiera va a ir a poder pedir la eutanasia. Uh -huh. Por lo tanto, es una ley muy segura. Doctor, y hablando de lo que prevé, prevé que eh, este, de, de iniciarse el proceso sea en un hospital, bajo la responsabilidad de un médico, hay que decir, ¿no? Que tiene la posibilidad de, eh, de acuerdo a su conciencia, negarse a llevar adelante el procedimiento, pero eh, eso no implicaría que la persona no pueda acceder a él. La ley prevé la objeción de conciencia, como usted muy bien dice, pero también de acuerdo al fallo FAL del 2012, igual que la ley de IBE, si usted es objetor de conciencia, uh -huh. tiene la obligación de derivar a un profesional de igual jerarquía que, que la suya que no sea objetor. Usted no puede desentenderse del paciente. Puede no hacerlo porque sus creencias o sus convicciones morales no le permiten, pero usted no puede desentenderse del paciente. Lo tiene que derivar a un no objetor. ¿Y, y también la ley prevé cuál sería el, el sistema que se va a usar para el deceso de la persona? Todo, todo. ¿El método Se prevé todo eso. ¿Hay varios o sea, métodos en el hay... mundo? Sí, hay varios métodos, son bastante parecidos uh -huh. y son muy seguros. Ninguno, ninguno provoca ningún tipo de sufrimiento. Y ya le digo, eh, eh, esta ley prevé dos cosas. La ley eh, de eutanasia en sí misma eh, en forma directa o indirecta, que sería el suicidio asistido. O sea, el médico le provee una droga para que el paciente... Por supuesto, bajo ciertas circunstancias, ¿no? Tiene que haber eh, un sufrimiento extremo, tiene que haber eh, una irreversibilidad del, del proceso, esto tiene que ser sostenido en el tiempo, tiene que pasar por las, eh, los cuidados de salud mental, los cuidados paliativos. Esto, esto es muy importante el tema de los cuidados paliativos, porque no es cuidados paliativos versus eutanasia. Es cuidados paliativos más eutanasia. Porque hay ciertos... ¿Qué cuidados paliativos uno le podía ofrecer a Alfonso, por ejemplo? Uh -huh. Ninguno. Cero, claro. Ninguno. Y Alfonso tenía una excelente obra social y tenía el acceso a todo lo que le podía brindar la salud eh, eh, privada. Tenía una excelente obra social. Tenía cinco personas que lo asistían por día, Alfonso Oliver. Por lo tanto, hay momentos en que ni el mejor de los sistemas sanitarios puede salvarte de la indignidad. Habrá alguna doña Rosa en casa que dirá, pero yo creo en los milagros Bueno, pero que doña Rosa, eh, nadie la va a obligar a que se eutanasie Que crea en los ¿Mm? milagros y bienvenidos sean los milagros si ella cree, Digo, por ahí pueden eh, venir las objeciones de aquellos que se oponen, ¿no? No, no, pero si cree en los milagros, ella no puede obligarme a mí a que yo crea en un milagro O sea... Está bueno que ella crea en un milagro, pero ¿por qué me tendría que ella a obligar a creer a mí? O sea, eh, inclusive aquellos que creen en los milagros llega un momento que dice bueno, eh, ya está, hasta acá llegué. Eh, porque es muy fácil. Hay un proverbio chino que, que dice, una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es morirse. Y yo he estado 40 años al lado de moribundos. Y le aseguro que no es nada grato ver un Alzheimer terminal, un estado vegetativo permanente o una persona con ELA. Realmente tiene un sufrimiento que es tremendo, tremendo. Y ya la vida deja de ser vida para ser sobrevida y de una manera muy indigna que yo le diría que es inhumano. Dicen que una de las mejores decisiones que puede tomar el ser humano es saber retirarse a tiempo, ¿no? Una de las decisiones más inteligentes. Exacta, exactamente. Y, y, y insisto, esto no es que me peleé con mi novia y me deprimí uh -huh. o me amputaron un brazo y estoy deprimido o, o perdí la visión y de claro. repente estoy... No, no, son enfermedades realmente graves, son sostenidas en el tiempo y no, no, son, no son curables, son, son, son enfermedades que son, provocan en el ser humano un estado tan gravoso que dice, bueno, lo que estoy vi viviendo no es una vida, no es una vida digna, y esto realmente no, no puede ser revertido por la ciencia médica. Entonces, bueno, yo prefiero ya no continuar con esta sobrevida que para mí es realmente un sufrimiento continuo. ¿no? Carlos, por último, ¿qué expectativas hay de que se trate finalmente el, el proyecto, los tres, una conjunción de los tres? De muchas, ¿sabe, ¿sabe por qué? Por lo que le contaba antes, de lo que nosotros venimos... Eh, charlando en estos programas como el que estamos teniendo ahora y que te comentan, y porque hay tres proyectos, ¿no? Pero digo, ¿en corto plazo está... podría ser? Sí, yo creo que sí, porque ya creo que la sociedad está preparada para este debate, se ha hablado mucho, ha habido muchos casos paradigmáticos, usted vio el de eh, el de diputado este. Eh, ¿Cómo se llama? Bullrich. ¿Sí me ha ido el, el, Esteban Bullrich, Bullrich, el diputado Bullrich el, el, el Delón, Marta Sepúlveda Bueno, uh -huh, y un montón tanto. de casos Paradigmáticos que Han hecho que esto salga sobre el tapete Cuando pasa algo como Delón, Mi teléfono está rojo Por ejemplo, me llaman a mí, pero así como me llaman a mí Hay gente anónima Y esto es Una cosa que no hemos tratado entre usted y yo Que no tiene a quién llamar Y eh, busca La clandestinidad ¿Y cuánta es la gente que se suicida o busca eh, la eutanasia en forma clandestina? Y no podemos saber, ni ustedes ni yo saben por qué, porque es clandestino, claro, justamente. Claro. Ahora, en este momento que ustedes y yo estamos hablando, hay tres personas en Buenos Aires que me están pidiendo a gritos que tratemos la ley. Le digo, miren, la ley no depende de mí, depende de otros tiempos. Pero si tres personas me están llamando a mí en forma insistente prácticamente todos los días, imagínense... La, la gente que debe haber. Sí. Esto en bioética nosotros llamamos necesidades ocultas. Doctor, nos o sea, hemos quedado. Una necesidad que está. Nos sí. hemos quedado sin tiempo, pero le quería preguntar para cerrar. Sí. Eh, por sí o por no. ¿Salga cualquiera de los proyectos? ¿Le gustaría que igual se llame ley Alfonso? Sí, ¿sabe por qué? Porque Alfonso fue el primero en Argentina que habló de eutanasia. Eh, él habló ya en el 2018 y él pidió eso. A mí Me gustaría, pero bueno. Eh, obviamente, si no se llama Alfonso, seguramente Alfonso va a estar contento igualmente. Doctor, gracias. muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Les deseo que tengan una bella jornada. Igualmente.